Ya terminó la segunda carrera. venimos con Juventino. Está Juventino a ver la carrera de tubulares. El buen ambiente, la gente con su familia, dominito familiar. Y que para la próxima vamos a venir con algunos de la banda. Ahí está otro. Este, este con rojo. Ah, sí, sí, sí lo he visto, el que se sacó humo, ¿no? Ah, sí. está buenecito el sol. Ay, lo has visto? Ya se inició la carrera de coches baja. ¿Qué crees que le haya pasado? Ahí va el equipo al rescate. Venga, veneme el escape. El verde está como que sin modificaciones, que no corre o que tiene miedo el banco. Paso largo paso corto? Pues de hecho se escucha como largo güey. imagino que vez es como una combinación entre los engranes y sí, por eso te digo que no se Porque paso corto es para pegar unas revoluciones rápido Y en cuarto de milla pues Ajá. Pero paso largo ya es para... Bueno. Pues a lo mejor es que paso largo en primero Nomás le Estos dos están dando en la madre porque el verde, ahí sí están peleando, ya llega a lugar, güey. No mames, ya le iba a rebasar el negro, güey. El verde dijo, ay, no me esfuerzo, ya tengo el lugar ganado. Corre negro, una pelea interracial. Pero se ve que jala más el blanco. negro así corre ¿eh? voy a pintarle con brochita al mío o algo así el blanco sé es que apenas me apuntaron es sí, que el blanco le cierra la curva güey. El Vuelta, ahí va el negro, ahí va el negro, ahí negro. No, no, no, no, no, no, no, Voy a regalar. Queda bien empanetado de No ah, mames. No vale, es un buen tramo el negro, ¿eh? Esa pendeja o algo ya valió más. negro también se escucha güey. pero mamo no ese se anda corriendo es? ese fue el que se quedó acá wey sí, pero ese se anda corriendo y no se veía descompuesto, se había pegado con el negro uh -huh. ya el negro ya te das cuenta que ya no le estás pesando mucho esta le pongo puta jaula, no va a entrar nadie en atrás Hay que darse la forma de poner la jaula Hay que pase todo por arriba, no? de verga está endiablada, que no. Verga, no, no, no. se quedó negra. No mames. No, cabrón. No. Llevas a la delantera. A el segundo al verde. <risa> te imaginas el de decir puta madre. ¿Cómo ya hizo hizo con construcción así? Ajá, ah, sí es cierto. Sí, bueno, A lo mejor mamaron las válvulas. Este wey está buscando volteante, creo. No, está buscando bandera de blanco. Ah. Es que ya se quedó, ahora el blanco es primero. Ya vamos también, güey. ¿Qué dices? El blanco es primero, el verde ya es segundo. Y el otro blanco que viene ahí es tercero. Está peleando este güey para ganar el otro. Este queda primero. a el segundo. Y este que viene aquí es tercero. Se quiere rebasar a este, quiere rebasar el otro. Pero vale, vale. también llamamos el reje negro, güey. la cara, el vato está viendo su boche así de puta madre que será, mi llantas 13 enfrente verdad? si sí, son llantas chicas pero no son 15 pero son más chicas pero son tamboroditos we son tambor. ah se le abrió la puerta al otro al negro Ah, es un compresamento? Pues yo he dicho, pues no lo voy a chicotear ahorita, a la verga, a lo mejor me la llevo tranqui. Mira, la lleva la puerta abierta? Oye, sí. A la verde. Me imagino que se abrió panga, güey. Ya se quedó el otro verde, Ah, pues no sé quién es el que tenía Pento, ¿te acuerdas? A vos, Pero ten... ¿Tenía uno? ¿Sí? Sí. ¿No era uno que era rojo con blanco? Era verde. A por ver, la puerta tiene una garganta, Está ahí, tengo el verde y el blanco, el verde y el blanco. Ya acabó, ¿no? Sí. ¿Eh? Y ahora se fue la bandera cuadrada. Pues ya acabó. Blanco, primer lugar. Verde, segundo lugar. ¿La ah, vuelta o qué? No ya. Saltea, El amarillo. está el tubo, ¿no? Mi tío. ¿Qué quieres hacer? No, nada más, pues estaba preguntando por los tubos. ¡Subestaciones! No ¡En diablo este cabrón! Oye, oh, llámame el de Mario Cortés. ¿Sí? Vámonos, vámonos, vámonos. vi sí. Plaza, esa madre, ¿verdad, güey? A la verga, mira wey. Se subió a lo verde Güey, los dos de Mario Portejo amaron alcanzaron a los a los últimos pero Mario Cortez no tiene taller mecánico, verdad? Y ese Julio alemán, Julio. sí es mecánico ese güey. No, Yo pensaba que nada vendía piezas ese güey. Tú nunca le llevas un no es mecánico, mecánico al ¿Nunca le has llevado un carro, tú? No, porque luego ahí cuando voy a buscar piezas, <risa> mi compadre compadres, sabemos los carros. Ah, ya el alemán. Ah, la viene echando por todos lados humo. ¿Qué? ¿Asabes la pieza que salió volando? No, bueno, bien. ¿Salió la pieza volando? ¿Una bujía? No sé. ¿Sí, verdad? Sí, ahí va, mira. Oye, pero este es libre. No, no sé. No, esta no está no es el Todo está en motor de guacho, ¿verdad? No. Este creo que está en motor de. Caribe. Véndeme la placa para la caja y el motor que tengo ahí, oye, te sigue batallando, eh. ¿Tú carías ahí, dejar así de chingada su madre que se reviente el motor o ya te paras? Si sí, sé que tengo tres motores, sí que su madre, <risa> hasta que dé. Si nada más tengo uno, pues ya no. <risa> y a la vuelta final. No, pues ya del cuadro. ¿Esos dos iban en primero, no? O, o uno lo de los, Creo que es el azulito este que los dejó. bien, Ya habrán acabado. ¡Chingo! Todavía se quedó lo retirado, eh. Oye, el Chevy que tiene, que le pasó? ¿Cuál el... el? de tu hermano, ¿no? El gris. Ajá. No ni yes. Pero ya lo vendí, este. Lo tiene mi Ah, ese te la vas a la presa. Está, está listo lo que me gusta. ahí. No, chaval. ¿Qué pasa? ¿Se fue el que se voló? No. Mira su bomba eléctrica. Pero es heavy está Vamos a ver. Si, está muy... Para tenerle iguales ahí, ¿no? ¿O ponerle pausa ahí. Le pegué a bajar ahí, ¿no? Te corta. A mí me dijo. ¿Cuál es? Esta? Sí, ah, sí. Ya me voy, ya me voy, no voy a meter. Mira, güey. Lo de los cambios. No a nada que yo no eh, ¿verdad? no. Pues muchas gracias amigos por haberme acompañado a este. Travesía y pues como ven Estuvieron muy buenas Estas carreras, esta ambiente familiar Y vamos a estar presentes en las demás Carreras, así que acompáñanos Gracias y vamos a poner Mamalón a la orden Para el desorden, así que Hasta luego